Imagínate tener grandes resultados en tus ventas sin pagar un solo centavo de publicidad, de manera orgánica. Esto se puede lograr a través de los grupos de Facebook. Y hoy te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. <música> La mejor forma de vender en Facebook de manera orgánica es a través de los grupos. ¿Y por qué es esto? Porque los grupos ya están segmentados. Cada grupo tiene una temática y las personas que están dentro de ese grupo ya son o pertenecen a un segmento en particular. Entonces, la mejor forma de llegar a ellos es a través de los grupos. Es por eso que hoy te traigo una lista de más de 200 grupos de Facebook a los cuales tú vas a poder tener acceso. Como bien se sabe, pues, eh, entrar a un grupo no tiene ningún, ningún costo, ningún precio. Simplemente con unirte a ellos ya tú puedes empezar a publicar. Y mientras que los grupos sean públicos y, pues, los administradores no te vayan a restringir las publicaciones, ¿no? Pero aparte de mostrarte esta gran cantidad de grupos, yo te voy a enseñar también hoy cómo puedes utilizarlos y que puedas tener los resultados que esperas dentro de los grupos de Facebook. Si bien es cierto, es una gran dificultad poder encontrar estos grupos, los grupos que sean adecuados, porque no, no es que se pueda publicar tampoco en cualquier grupo y con cualquier grupo yo voy a tener resultados. Hay varias cosas que uno tiene que analizar en un grupo. Vamos a ver uno de ellos, de los que te traigo acá. Por ejemplo, tenemos acá este grupo. Lo primero que yo debo analizar para saber si un grupo me va a funcionar o no es la cantidad de miembros que tiene el grupo. En primer lugar, un grupo eh, que tenga mayor a 40,000 o 50,000 miembros de hecho que sí me va a funcionar, pero hay grupos que incluso tienen gran cantidad de miembros, pero no es un grupo que suela interactuar. Cuando tú vas a ver en la descripción de los grupos, mínimo deben tener unas 10 publicaciones diarias y luego yo debo entrar al grupo a ver si estas personas están interactuando con las publicaciones del grupo, porque de nada me sirve un grupo donde hay mucha gente, pero nadie comenta, nadie interactúa. Por ejemplo, en este grupo que te estoy mostrando, como ves, esta publicación ha obtenido 272 2 likes a la foto, cuatro comentarios y ha sido compartido 23 veces. Esto de haber sido compartido es muy importante porque las personas además de que están viéndolo acá en el grupo, lo están compartiendo en sus propias redes sociales y eso hace que se expanda como una nube y otras personas a través de ellos también lo llegan a ver. En particular este grupo por ejemplo es un grupo de chocolatería y eh, yo ¿por qué te digo que sí funciona porque yo he vendido productos de marketing de afiliados a través de estos grupos y uno de ellos pues es este que yo donde vendí productos, un curso de chocolatería. Así que si tú haces marketing de afiliados, los grupos de Facebook son fundamentales para que hagas marketing orgánico y saques ventas a través de esto. Ok, yo te voy a dar unas pautas y si no has visto aún, te recomiendo que veas también un video que tengo en el canal, por acá arriba te lo voy a dejar, donde hay una estrategia de cómo vender en grupos de Facebook para que logres por lo menos tu primera venta, pero estoy seguro que vas a sacar muchas más ventas si sigues esa estrategia. Estos do, más de 200 grupos que tú ves acá que yo he, ya he seleccionado y analizado, ya están analizados cada uno de ellos. Tienen la suficiente cantidad de miembros, como ves acá, hay algunos que tienen, superan el millón, los 2 millones de miembros, pero ninguno es menos a 40 mil miembros. Si yo te digo, eh, vamos a sacar una cuenta de cuántos miembros hay en total. En el total de estos grupos hay más de 65 millones de miembros. O sea, tú intentas llegar a esta cantidad de personas pagando publicidad, vas a pagar. Muchísimo dinero ¿ok? para poder llegar a 65 millones de personas. Y yo te los voy a dar para que tú puedas hacerlo a través de los grupos sin gastar nada en publicidad. Entonces, ¿Qué te recomiendo yo para que puedas tener resultados en estos grupos? En primer lugar, lo que te puedo decir es que no vendas. Exactamente como escuchaste, no vendas. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchas personas que ingresan a los grupos y simplemente ponen un anuncio de ventas, venden una cosa o venden otra, pero van directamente a la venta. Tú debes recordar dos cosas muy importantes. A las personas no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Y en segundo lugar, debes tener presente que estos grupos están hechos por personas que están buscando quizás vender un servicio, vender un producto o llegar ellos a estos miles de personas las que hay dentro de los grupos. Y si tú entras directamente con un producto a vender, probablemente eh, lo que pase primero es que el administrador eh, no apruebe tu publicación, no la saque al aire. Y en segundo lugar, si es que él la deja pasar, pues que la gente no interactúe, no le interese porque no, no está interesada en que le vendan algo. Tú debes entrar con una intención de querer aportar al grupo. Si tú empiezas a aportar al grupo con algo, entonces probablemente van a, su van a suceder dos cosas y no probablemente, va a ocurrir. En primer lugar, viene a funcionar el algoritmo de Facebook que cuando ve que tienes una publicación que está generando que las personas interactúen, va a empezar a mostrarte más y más dentro de los eh, de, lo, de los miembros de este grupo, porque no es que el grupo tenga 300,000 personas, tú publicas y las 300,000 personas te van a ver. No es así. El grupo va mostrando, o Facebook va mostrando a las personas de acuerdo a, a cómo vayan interactuando con tu publicación. Si ven que tiene más actual, este, eh, interacción, entonces se va a ir mostrando a más personas, ¿OK? Y en segundo lugar, también va ocurrir que si el administrador o la página está configurada para ver que si hay una persona que está provocando interacciones y está haciendo que la gente co este, empiece a interactuar, entonces probablemente te vayan a asignar una insignia, te vayan a asignar eh, algún este alguna medalla o algo que suelen tener los grupos para que así te conviertas en un miembro eh, más activo y pues la próxima vez quizás cuando tú publiques ya no necesites la aprobación sino que tu publicación pase directamente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo venir y empezar. En primer lugar, cuando yo entro a un grupo, ¿qué es lo que hago? Entro y me presento. Mi primera publicación siempre es, hola a todos, mi nombre es Tal. Agradezco a los administradores por haberme aceptado. Soy una persona que le, le encanta el chocolate o estoy acá porque quiero aprender de chocolate. Lo que sea, me presento y punto. A las personas por naturaleza nos gusta apoyar nos gusta darle a los demás nuestra opinión. Entonces, probablemente entre yo al grupo y mi segunda publicación sea decirles que estoy en busca de algo, que necesito algo, que necesito aprender o dónde me pueden enseñar o este, sugerencias de qué están emprendiendo. No lo sé, de acuerdo a la temática del grupo, pero tengo que hacer una publicación que, que logre que las personas quieran ayudarme y me respondan. Eso va a hacer que mi publicación tenga interacciones. Entonces, luego que yo he hecho esto, voy a empezar a contar de repente una problemática. Esto se llama story time. Es las cosas a las personas nos gusta escuchar historias, ¿no? Entonces, cuando alguien viene y nos cuenta una problemática, un problema, y yo vengo y las, las personas van a tratar de ayudarte a solucionarlo. Y como una telenovela, van a empezar a seguir ese guión hasta llegar al final de cuál fue tu historia, el cierre de tu historia. Y eso va a producir que al final ellos te pidan algo que tú estás recomendando, que pidan que les recomiendes. Por eso te recomiendo que veas el otro video de mi canal donde te enseño la estrategia de cómo vender en grupos de Facebook, ¿OK? Y esta estrategia suelo, yo suelo vender, como te digo, cuento una historia, una problemática que tengo, pero no la hago en una sola publicación. Voy contando una historia. Por ejemplo, en un grupo de, de chocolatería podría yo entrar y contar que es el, se acerca el cumpleaños, no sé, de mi, de mi mamá o de mi hermano y que necesito aprender a hacer chocolates porque a esta persona le encanta y quiero regalarle algo hecho por mis propias manos. No lo sé, cuentas la historia, ¿no? En una segunda publicación puedes decir que estás muy agradecida, que muchas personas te han escrito, te han recomendado cursos, te han recomendado cosas para que tú puedas aprender a hacer la chocolatería o el, lo que tú quieres hacer. Y en una tercera historia, en una tercera publicación, puedes poner ya una foto de una torta o de algo hecho con chocolate y das las gracias que las personas que te aportaron y entre ellas pues alguien te aportó este un curso donde tú pudiste aprender y este es tu resultado. Créeme que luego las personas van a empezar a escribirte que les recomiendes qué curso fue ese que tú llevaste y ahí es donde tú vas a poder empezar a vender. Sí, ahora te le si resumido, pero en el video que te recomiendo que veas, ahí lo vas a encontrar más detallado. Pero es la manera de hacer que nuestras publicaciones dentro de un grupo tengan interacciones. Ok, y empieces tú a provocar esas ventas orgánicas. Listo. Entonces, espero que te, sirva esa, que te sirva esa estrategia. Y aparte, pues tienes acá ya la lista con más de 200 grupos que yo he ido seleccionando y analizando para que ya no tengas ese trabajo de ver si ese grupo funciona o no funciona. Son grupos donde los miembros suelen interactuar mucho. Está ya seleccionado. Para muchos nichos, como puedes ver acá, hay grupos de compra y venta, de belleza, chocolatería, construcción, emprendimiento, mentalidad. Todos los, lo, los nichos en los que tú podrías este, querer vender. Si haces marketing de afiliados, genial. Acá tienes un material que vale oro. Y si no, pues si te dedicas a otro tipo de ventas, también estos grupos te pueden ayudar muchísimo. ¿sí? Algunos de ellos están por países, algunos no nos indican de qué país son. Pero igual, si es que haces una venta digital, te va a ayudar muchísimo. Hacer esta lista me ha tomado bastante tiempo y este inversión de mi tiempo. Es por esto que eh, si lo, lo quieres descargar, lo voy a dejar. Voy a dejar al pie de este video el enlace para que tú lo descargues. Va a estar alojado en la plataforma de Hotmart. No te voy a cobrar un precio exorbitante, porque aunque lo, lo vale, porque es muchísimo material y sé que te va a ahorrar muchísimo en publicidad y además te va a hacer ganar muchísimo también en, en, en tus ventas. Tu inversión para obtener esta lista de grupos es de tan solo 15 dólares, ¿ok? Lo voy a dejar, eh, está alojado en Hotmart, pero Hotmart tiene una, una cualidad, por decir así, ¿no? Que nos da 7 días para, este, evaluar el producto y ver si es que no me gusta, luego yo puedo pedir mi devolución. Si es que no me gusta, Hotmart pasa dos o tres días y te devuelve el dinero, ¿ok? Entonces, esto es un producto descargable. Por tanto, cuando hagas la compra, te voy a dejar 50 grupos para que tú los analices. Si ves que no te sirven, que no es lo tuyo, que no, no es lo que tú buscabas, entonces pides tu devolución y se te devuelve el dinero y ya. Pero si no, no solicitas tu devolución pasado ocho días, te va a llegar para que tú puedas descargar los otros 150 grupos, ¿ok? Y además esta lista siempre la voy a estar actualizando. Es un descargable que está dentro de Drive, así que yo siempre lo voy a estar actualizando y tú vas a tener el archivo actualizado. Eh, probablemente en el año ya te superemos los mil dos mil grupos donde vas a poder seguir constantemente publicando o sea no te vas a quedar solo con dos más de 200 grupos sino que siempre voy a estar dando una actualización sí y bueno espero que te haya servido esta información que te sea útil que le saques mucho provecho y que puedas eh, reventar en esas ventas ok si te gustó este video, ya sabes, compártelo, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones que constantemente estoy subiendo material a este canal para que puedas tener resultados, ¿ok? Suscríbete al canal, no te olvides, regálame un like y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.